Los niños del Colegio Público Virgen de la Hoz de la localidad de Molina de Aragón han querido reivindicarse el Día de los Derechos de los Niños. Y por ello, el alcalde de la localidad, Francisco Javier Montes, se trasladó hasta el Colegio Público de Molina de Aragón para recordar a los niños sobre qué trata este día. Silencio, silencio. ¿Sabéis qué hacemos hoy aquí o no? Hoy se conmemora el 30 aniversario de la firma de los derechos de los niños, en el que todos los niños tienen que ser iguales, todos los niños tienen derecho a una educación, todos los niños tienen derecho a una casa donde vivir y muchos más que no quiero enumerar. Y a continuación tomo la palabra Patricia Rustarazo, directora del colegio, para hacer hincapié en la importancia de esta fecha tan señalada. Realmente hoy estamos celebrando, conmemorando estos derechos que son vuestros y, y nadie nos los puede quitar. Eh, tristemente eh, no ocurre esto en todas las partes del mundo porque hay muchos niños que sufren, pues que sufren, están en, en situaciones de pobreza o sufren desigualdades o sufren violencia. Entonces, hoy nosotros cada día tenemos que reivindicar que todos los niños del mundo tengan los mismos derechos, ¿vale? Y por eso estamos aquí hoy, y, pero no solo hoy lo tenemos que pensar, tenemos que pensarlo todos los días.